2013 nuestra facultad se embarcó en un plan estratégico institucional participativo desde entonces el camino al cambio es lo que construimos colectivamente a través del pep juntos 2020 hoy estamos en una etapa de redistribución de programas definición de nuevos proyectos y acciones nuevas improntas metodológicas y de medición de indicadores estos son algunos logros a los que llegamos en el 2016 eje institucional Con el objetivo de promover el compromiso institucional y el uso de herramientas en la docencia para jerarquizar la planta se llevó a cabo un curso de iniciación a la docencia universitaria En la misma clave se llevó adelante un programa de capacitación para el personal administrativo y de servicios Con el objetivo de desarrollar el talento humano del equipo de trabajo y favorecer al clima laboral, se llevó a cabo un programa de rotación de puestos. Se llevó a cabo la segunda etapa de reparación y puesta en valor del patio externo y de las galerías, con un monto de inversión aproximado de 470 mil pesos. Se renovaron 30 computadoras de escritorio para incorporarlas en salas de lectura, el gabinete informático y diversas oficinas, por un monto estimado de 300 mil pesos. Así también se compraron una notebook, un escáner de alta velocidad para el centro de digitalización, impresoras multifunción para distintas oficinas y un equipo de videovigilancia. Todo por un monto aproximado de 56 mil pesos. Eje Académico Durante 2015-2016, creció el porcentaje de participación de practicantes en entidades privadas. ONGs y cooperativas. La interacción con este tipo de entidades ha enriquecido las PPS. Asimismo, el aprendizaje fuera del aula es valorado por los alumnos, que destacan la importancia de relacionarse y aprender con otros profesionales. Durante el 2016 ingresaron a nuestra facultad 596 alumnos. Durante las jornadas de puertas abiertas, más de 700 alumnos nos visitaron. En las Olimpiadas de Ciencias Económicas participaron 58 alumnos y 20 tutores. Este año egresaron 69 alumnos, de los cuales 36 eran del plan 93. Esto fue gracias al trabajo de seguimiento a los alumnos con dicho plan. Eje Investigación Dentro de este programa, se realizaron 10 conferencias sobre temas de interés económico y social. El Centro Interdisciplinario de Estudios realizó 5 documentos de temas de interés económico y social, con amplio impacto en el medio. Se firmaron 5 convenios y se realizaron diversas actividades con entidades, con el fin de ejecutar investigaciones aplicadas de interés económico y social. A su vez, se llevan adelante 5 proyectos de investigación y diversas actividades en relación al los... uso. Se desarrolló el taller Escribir en la Universidad Nuevas Competencias donde cursaron y presentaron el trabajo final DICE asistentes entre estudiantes y docentes que se sumaron al curso. Se proyectó la creación de una entidad ejecutora de doble dependencia entre la UNER y el CONICET con el objetivo de formalizar un Instituto de Investigaciones Sociales. Eje Comunicación y Vinculación con la Comunidad Durante este año el programa Facultad y Mundo Laboral continuó y profundizó sus actividades, cerrando el 2016 con la sexta Feria de Empleo, a la misma concurrieron más de 200 alumnos. Durante el 2016, 177 alumnos y 24 emprendedores participaron del programa de curricularización de la extensión. A su vez, 13 docentes de diferentes cátedras se sumaron a esta experiencia. Durante el 2016, la Feria Emprendiendo Sueños congregó a 30 emprendedores de la economía social en 8 ferias, 6 en la facultad y 2 en distintos puntos de la ciudad. Con el objetivo de formar y asistir a emprendedores, diseñadores y artesanos en distintas áreas del diseño, se llevó a cabo el curso de fortalecimiento del diseño. Del programa participaron 20 alumnos, 3 docentes y 5 graduados. Se trabajó con múltiples emprendedores y se visitaron 5 incubadoras de diferentes provincias. También se desarrollaron ocho capacitaciones y charlas. El camino al cambio es lo que construimos colectivamente a través del PAPE Juntos 2020. Estos fueron algunos logros a los que llegamos en el 2016.